El debate debería ser, o es mucho más primario en tanto y en cuanto nadie quiera hacerse cargo claro. que tiene un discurso de odio. Uh -huh. Entonces el discurso de odio es tuyo, no mío. Y la ah, razón pero, es mía. Y la razón es mía, lógico. Uh -huh. Y le, es, y el resto no es tremendo, no porque le, le preguntó dos o tres veces a este hombre si se hacía cargo que lo que estaba haciendo era un discurso de odio, que es liso y llano un discurso de odio, y él no lo creía así. Un discurso, discurso de odio que no compartimos, ¿no? Pero piensa de esa Está manera claro, una gran obvio. parte de la población. Una gran parte de la población muy enojada. Sí, ¿sí? ¿sí? Ahora, ¿no? Lo que pasa, a mí me parece que hay que distinguir el malestar. Porque existe malestar, nadie está y bien. Es que tampoco entonces, está mal, digamos, que uno no, se sienta... Eh, es lógico, es un, un sentimiento lógico y razonable el malestar. La crítica, la crítica es, alimenta la democracia. ¿Por qué? La democracia son, uh -huh. digamos, toda una serie de diversos, eh, la posibilidad de expresarlos, de reconocer eh, alguna equivocación, de ir alimentando proyectos Y eso se hace de la diversidad. Entonces hay que aceptarla la crítica. Y la crítica es de la oposición al oficialismo generalmente. También del oficialismo a la oposición. Eh, ahora, otra cosa es alimentar la virulencia, la descalificación. Uh -huh. Te doy un ejemplo. Una cosa es decir, es una casta política, que puede ser una categoría analítica, ¿sí? Hablo de mi ley en uh -huh. este caso. Sí, sí. Y otro es todo lo que viene detrás. De inmundo, de... Sí, ¿no? Sí, sí, sí. no porque eso va alimentando toda una cosa que termina en el que hay que matarlos Fíjate ese... y ese hay que matarlo que es una expresión de deseo extrema por ahí puede pasar a la acción es que pasó Carlitos ¿no? eh, a ver el, el, el intento está y le gatillaron el arma o sea muy fuerte más allá de lo que uno pueda pensar o no de la figura en este caso que es la vicepresidenta de la nación yo vuelvo un poquitito ya voy con los mensajes ¿eh? al tema de los medios calito a mí me preocupa mucho eso yo estoy lejos de poder subirme a, a, a, a las mesas importantes, de, de tipos que piensan de muy buena manera, pero por ahí me siento a ver ciertas entrevistas, como la última que dio el presidente de la Nación, en donde espero algo más de los que entrevistan también, ¿no? Que me den la opción a mí, como un tipo que está a mil kilómetros de distancia de televidente, de poder sacar alguna conclusión, algo, y no ir detrás del título solamente. Eh, no la, la repregunta que no le dejan casi terminar una idea en pos de dame un título, que mañana sean mil likes, sí, este. Sí. O sea, a mí no, no me gusta ese modelo pero, periodístico, que, pero, pero, pero es no me gusta ni por la forma ni por el contenido. La forma de esto es estar interrumpiendo permanentemente, que los vemos en todos lados, donde eso, ¿no? La cuestión efectista y no lo analítico, lo profundo, que también hay un público para eso, pero no ensayan por ese lado, sino justamente por la búsqueda del efecto, lo que vos acabas de decir. Eso a mí no me gusta. Y después, bueno, desde el punto de vista del contenido también, porque... Eh, ya viene, digamos, prefijado, te diría, con el prejuicio de qué va a pasar con este entrevistado uh -huh. y hacia dónde quiero dejarlo. Claro. Eso a mí tampoco me gusta, no, no va conmigo. Porque además este, siento que muchas veces, Carlitos, nos, nos, nos privamos primero de, de, esta, de este famoso diálogo enriquecedor desde la diferencia propia que tiene que existir y que va a existir siempre, pero que a veces te lleva a tener este... Bueno, un punto al final que puede ser mejor, mejorar una idea, por ejemplo, claro. partiendo de dos ideas distintas. Claro. Y, y veo que nos prohibimos eso, y además, y yo soy muy autocrítico de los medios en el sentido de que muchas veces hablamos de víctima, intentando desconocer que detrás de esto también hay muchas veces intereses, hay muchas cosas en juego. Entonces, esa línea que siento que, que, que muchas veces estamos cada más lejos, ahora. Lo, lo generalizo y seguramente no está bueno y, eh, habría que individualizarlo, no me gustaría hacerlo. Ahora te doy un ejemplo, bueno, yo creo que los medios también están polarizados en función uh -huh. de este sistema como se ha armado, ¿no es cierto? Entonces están los medios hiperkisneristas, sí, sí. bancados por el gobierno, o por amigos del gobierno, uh -huh. ¿no es cierto? Empresario, y los enemigos del uh -huh. gobierno, ¿no es cierto? Eh, los llamados medios hegemónicos, ¿no? Grupo uh -huh. Clarín, está La Nación allí. Y te encontrás, por ejemplo, en Clarín, ayer una columna que decía algo así como eh, la bala no salió... Sí. El pero el fallo que va a salir. Pero, ¿no sí sí? a salir. Uh -huh. pero también le es en página 12 uh -huh. un título que dice Detrás del revólver está Macri, claro. López Murphy y Carrió. A lo mejor me olvidé de Patricia Bullrich. Y no es así. No sabemos si detrás de ese revólver está quién. Qué sé yo, acaba de decir Dalbón, el abogado de Cristina, que es una especie de digamos, no te digo autotentado, pero dice eh, fuerzas propias, algo así uh -huh. dijo. Eh, no sabemos, está la justicia allí investigando, puede ser una bandita de ridículos, absurdos, que pueden cometer una cosa, una tragedia nacional, este, no sabemos qué hay allí. Hasta el momento no parece haber una ligación directa de este grupo con la política formal, pareciera uh -huh. que no. Hasta el momento, ¿no? ¿Para Ahí explicar? yo, yo eh, discrepo en un punto, pero de, eh, digamos en un sentido más filosófico, porque me parece que hablar de un grupo de locos, así como... <coughs> Como salidos de la nada de la estratosfera, hace que nadie pueda hacerse cargo. Tampoco estoy de acuerdo con que decir la Macri no, y yo no, yo no dije eso. Digo, puede haber una, un ambiente, un sistema social, político del cual estos grupetes pueden ser emergentes. Pero digo que no veo una ligación formal, una ligación no, formal, no, no. ni con Macri, ni con todos no, esos. No, por supuesto, eso, eso está clarísimo. Después me parece que reconocer que no salen de un repollo, como de hecho ayer lo decía Alberto Fernández, es parte de este debate que estamos buscando. A ver, ¿quién, quién alimenta claro. esto? ¿Y claro, ganan no también? salen de un repollo, pero tampoco es como dice Alberto Fernández el día en que en caliente habla en cadena diciendo... Es la oposición, sí, claro, es la justicia, la justicia que está enjuiciando a la vicepresidenta uh -huh. y son los medios de comunicación. Eso dijo el presidente de la Nación. Que uno Eso piensa, Carlos, lo que hace es alimentar la grieta. ¿Dónde están punto. los asesores, los tipos que tendrían que guiarles un poco en el discurso? no? Porque el, el, el, Encima viste que hay una frase que es muy vieja, que es que, que se calienta, pierde. Y vos decís, ¿en qué momento? Yo no, no, no entiendo semejante estructura, que nadie pueda parar un poco la pelota en esos momentos, me, me llama mucho la atención. Claro, porque perdió la oportunidad del gobierno de capitalizar... El repudio generalizado. Recién Julián decía, esos que dicen, por ejemplo, qué lástima que la bala no salió. Uh -huh. Pero eh, Eso perdón, eso lo dijo al aire una, una televidente una chica. Con, con Julián. Le puso el micrófono claro. y la dijo, qué pena que no salió la bala. Claro. Fue tremendo. Ver, Hay gente quedamos... que piensa así, pero creo que ha habido todo un, un, un marco de repudio generalizado uh -huh. a ese suceso. Que afortunadamente, bueno, no pasó a mayores, no, pasó. ¿no es cierto? Pero es un llamado a atención gravísimo y está bueno que... Lo estamos charlando nosotros y que todo el mundo eh, pueda... Ahora, me parece que el gobierno no capitalizó la posibilidad de una convocatoria genuina a bajar los decibeles, a la mesa de diálogo, como hizo después Guado de Pedro, que llamó a un par, Claro, claro. después sale la... Pero tan, de... claro, después la crítica que le hacen es que no lo formaliza, mm. o sea, no hay, no no hay como formaliza. algo institucional. Esta es pregunta, ¿tiene que salir necesariamente del gobierno esa convocatoria? Siempre el que convoca... Es el gobierno, uh -huh. siempre, siempre. Independientemente del que sea. La oposición es la que se queja, la que critica uh -huh. y demás. Entonces, es el gobierno, siempre, en cualquier sistema, el que tiene que ser el convocante, el que tiene que tomar las iniciativas, ¿no es cierto? Eso no significa que alguien, digamos, le Desde diga. Desde la oposición el, diga, che, juntemos, el, ¿no? el gobierno, por, claro. por supuesto, uh -huh. ¿no? Pero quien toma la decisión de armar una mesa y pueden quedar las sillas vacías es el Estado Nacional, el gobierno. Eso también vale para el sindicalismo, vale para sí, todo sí, tipo de... para la provincia. la provincia, siempre es el gobierno. Es el gobierno el que debe convocar. Si tiene un proyecto para modificar a la Suprema Corte, Como primero tiene... Diálogo sí, primero tiene que convocar a sus pares de cambia Mendoza, cosa que no lo hizo, no lo hizo con el PRO. Hablando ¿sí? de lo provincial, ¿no? De lo provincial. Quiere modificar el funcionamiento uh -huh. de la Suprema Corte, un proyecto, sí, digamos, sí, sí. audaz, que está en la legislatura, se tiene que debatir, es el ámbito de la democracia, es cierto. Pero hay mecanismos también de la democracia que te aconsejan. Bueno, primero llama a los propios. Que no se enteren por los medios que hay Bueno, ya lo dijo Mar de Marchi con sí. ustedes en el Exacto. mediodía. Dice, a mí nunca me... Le, hubiera sido genial que lo habláramos antes, pero nunca me convocaron. Claro. Y ahora sale él con toda esta crítica que hace que seguramente asemella... En el, en el oficialismo local. Por supuesto, y convocar a todos los miembros de la Suprema Corte para ver qué opinan, cómo se puede mejorar este mecanismo que está mal. ¿Por qué está mal? Y porque sería mejor un sorteo antes que todas las causas recaigan en esa sala. A ver cómo lo mejoramos eso. Y bueno, esos son los actores, si no, se sienten convidados de piedra, se sienten atropellados y salen después con las críticas. Eso también se milita. La convocatoria, insisto, siempre es, es desde el gobierno. Eh, mensajitos 2613 y vamos cerrando. Este, se nos pasaron 42 minutos. Carlitos querido. Que llegó, dice, ¿cuánto vamos a echarla ahí? No sé, vamos a ver cuánto sale. <risa> y ahí vamos. Eh, buen día, amigos. Nadie en Susano Juicio apoyaría un discurso de odio. El odio es un sistema creado por la estructura política para crear grietas. Divide y reinarás. Más claro, dice Miguel de Godecruz. Saludos. El odio y el discurso del odio es incentivado por muchos medios de comunicación y por muchos comunicadores Buen día, Alfonsín sufrió los discursos de odio por parte de la sociedad rural los mismos que históricamente no soportaron los gobiernos populares, los mismos que tienen los medios de comunicación y manipulan a la gente Buen día chicos, los que inventaron los discursos de odio fueron los políticos por eso la grieta que existe, saludos Buen día, me gusta mucho su programa solo soy un espectador pero el nivel de agresión que se oye en los medios es terrible, uno puede decir que una persona es un delincuente, pero la forma, el carácter y la agresión son terribles. Un bueno, punto allí, un punto allí. En los paneles deportivos también, eh, casi eh, se agarran a peña, eh, Eso. es vergonzoso. Pero no, hay que separarlo del panel, al agresor... No, pero garpa, garpa, claro. el mío. Bueno, ¿te acordás lo que pasó con Casero? En, el, en la mesa con Majul Sí, también, claro. pero, en el, pero en el periodismo deportivo ha llegado. A, a, a, yo que vengo de, qué sé yo, de, de pero, otra escuela, ha un punto que No, no ya fue, no fue el, parte del circo de Pagani eso. No sé, perdón, pero, nos corremos del tema. Ahora Pagani, Pagani para... pero arrancó antes. Yo me acuerdo cuando sí. estaba Aldo Proyecto, por ejemplo, unos paneles que vino acá a Mendoza, sí, a la escuela sí, de periodismo sí. deportivo, yo le dije: Eso que pasa, Tribuna Caliente, creo que sí, se llamaba sí, en esa sí. época, eso que, que arman, me parece que no es conducente porque no se puede sacar conclusiones de más. es todo un show montado para pelearse. Esa es la televisión, me respondió. Ah, bueno. Está bien. Buenos días. Ni lo promuevo ni lo apoyo. Creo que es parte en estos momentos de instalar esta discusión en la agenda y desviar la atención de lo que pasa. Los discursos de hoy son totalmente negativos. Buen día, lo que pasa es que no nos respetamos, dice, creo que es ya el último mensaje. Bueno, eh, 9.44 minutos. Carlitos, gracias. Yo quiero dejarte a vos el, el cierre, eh, si se puede justamente establecer quizás un, una idea final de esto que hemos charlado. ¿Me puedo quedar una hora más, por ejemplo? <risa> <risa> bueno, primero gracias, ¿eh? muchas gracias a ustedes, al público que se interesa por estos temas. Creo que todos podemos a, este, aportar una cuotita, ¿no? Una cuotita de... Bajar un poquito en la familia en las discusiones con tu cuñado, con tu primo, los amigos, ¿no? Cuando se juntan en el asado, para discutir cualquier cosa que a veces se levanta el tono. Y después se manda un mensajito, che, perdón. Eso está pasando también, Ajá. ¿no? En las redes sociales, ¿qué uso hacemos de las redes sociales? Ajá. Me parece que es fundamental. Y no nos prendamos tanto a la guerra entre los políticos, no, no, no es la palabra, a la polarización entre los políticos, porque mucho de eso está orquestado. Ajá. Porque está analizado, está estudiado. Porque, Porque gana. sirve. Porque ¿Alguien gana? sirve. Alguien gana. Y después pierde con eso. Insisto, lo hizo Cristina desde el poder cuando era presidenta contra la oposición. Y después lo hizo Macri. Y la levantó a Cristina y bueno, como contrapeso, como fue un fracaso el gobierno de Macri, la gente fue a la opción. Eso de la polarización en la política está absolutamente orquestado, no siempre es espontáneo, quiero decir. Desde allí es donde... Yo creo que tiene que haber una convocatoria a un pacto de convivencia, a un pacto de a ver cómo dirimimos nuestras diferencias, porque primero está la República Argentina y sus habitantes, y después los políticos circunstanciales y los partidos. Carlitos, gracias. A ustedes, Muy eh. Amable.